Aquí tengo ya todas mis carpetas disponibles. Un truco. Para la siguiente vez, estará guardada en el historial para más comodidad. Gracias por su atención. Saludos.